El 23 de julio de 1816, al día siguiente de su ordenación, un grupo de jóvenes sacerdotes llenos de ilusión se encamina hacia el santuario de Fourbier. A los pies de Nuestra Señora hacen su promesa de constituir la Sociedad de María. En 2016 celebraremos los 200 años de la promesa hecha en esta capilla, por eso el segundo año, desde julio 2015 hasta julio 2016, nos presidirá el icono de Fourvier. Desde el inicio, los primeros maristas imaginan la Sociedad de María como un gran árbol con diferentes ramas. Religiosos sacerdotes, religiosos hermanos, religiosas y laicos. El proyecto no obtuvo el reconocimiento eclesial en aquel entonces quizás la coyuntura histórica no era la adecuada. Hoy día las circunstancias son muy distintas. Reconocemos con agradecimiento que el Espíritu Santo ha hecho florecer entre nosotros la vocación laical marista. Miles de laicos y laicas de todo el mundo se sienten llamados a vivir el Evangelio a la manera de María, según la tradición del padre Champañá y de los primeros hermanos. Los orígenes de la Sociedad de María nos recuerdan que religiosos y laicos estamos asociados para la misión y llamados a ofrecer el rostro mariano de la Iglesia con nuestra manera peculiar de ser y de construir Iglesia. Nuestro último capítulo general nos invitaba a una nueva relación entre hermanos y laicos para servir mejor a la apasionante misión que la Iglesia nos confía. El mismo capítulo decía, contemplamos nuestro futuro marista como una comunión de personas en el carisma de Champañá, abiertos a la creatividad del Espíritu Santo que nos puede llevar quizás por caminos totalmente insospechados.